Estamos con Maxi Zacarías que nos va a explicar cómo empezar a practicar el kickboxing. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una entrada en calor, generalmente esta entrada en calor la lo hacemos los días de sparring, que se llama sombras ejercicio Es ejercicio, Trabajar las técnicas de mano y de pierna. Generalmente trabajamos frente al espejo. ¿Por qué? Porque ahí uno puede ver si por ahí tiene la guardia abajo, si cuando está pateando no levanta la guardia. Entonces, mientras se va, va activando un poco lo, el cuerpo, también va trabajando la parte técnica. ¿sí? Dale. La idea es trabajar combinaciones de mano y pierna en sombra tirando al aire. ¿sí? Dale. Vamos, arrancamos. Trabajamos ahí. trabajando los golpes de mano, de pierna. Desplazaste, yo trabajo como trabajo cada uno, tiro rodita. Vos puedes trabajar lo que vos quieras, patear para el mundo, sí, moverte, practicar el bloqueo que hicimos hoy, sí, eso, bloqueo de pierna, Generalmente en una pelea, uno bloquea, que contesta, eso. Por ahí, si viene un golpe, esquivar, moverte, sí. trabajar el trap siempre es importante para la distancia. Trabajo el pateo. Eso Ahí va. Maxi, ¿qué elementos se necesitan para practicar el kickboxing? Bien, primero que nada la, el alumno que está por arrancar su primer clase sí o sí necesita vendas de mano porque te puedes lastimar si a, a medida que uno va arrancando o a, va adquiriendo técnica dentro del deporte es importante que no se lastimen las muñecas. Protector bucal cuando van a empezar la parte de sparring eh, guantes que si no lo tienen es obvio porque tienen un costo bastante elevado Hay diferentes tipos de guantes también Sí, sí, sí, hay, hay distintos Guantes eh, si no tienen se les presta acá porque obviamente como te digo tiene un costo elevado Protectores de pie que se llaman tibiales Con eso no se puede arrancar eh, Lo importante son las vendas, tener guantes y protectores de pie que son los tibiales Bien, pues, entonces lo que vamos a hacer es tu pierna hábil va a ir atrás, nos vamos a poner en posición de guardia que va a ir El ¿sí? Los golpes básicos de mano, el ya, es la mano de adelante y el derecho es la mano de atrás. ¿sí? Como esto es un deporte de contacto, cada vez que vos tirás un golpe, que estás contestado también puedes penetrar. cada vez que vas a tirar una mano, la mano inversa siempre tiene que incluir la guardia. ¿sí? Cuando vas a tirar el otro golpe, automáticamente la otra mano va a pasar por ¿sí? Acá cerca de la cara. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo, en una pelea lo, los puntos de nocaud son el mentón y el asiento. Entonces yo siempre tengo que tener un cubierto eso. ¿Para qué? Para que no otro golpe y me lo quede. ¿sí? Entonces, ya la mano adelante y ahí con la mano atrás. ¿Sí? Esos son los golpes básicos de mano. ¿sí? La patada de low kick se busca al muslo. La técnica es de costado, como te expliqué hoy. Cuando vas a patear, siempre la guarda de arriba. ¿sí? Generalmente cuando voy a patear tengo que abrir un poco el ángulo porque si yo voy a girar puedo hablar la red y no puedo estimar. Sí. Entonces, entonces cuando voy a patear giro, pego y bueno, eso ¿sí? sería como al mundo bien, ahí va, perfecto entonces los golpes más básicos que se trabajan entre el kickboxing son los golpes rectos y la patada de los kicks sí. fuera de eso tenés obviamente bastantes golpes de mano, combinaciones y piernas ya aprendimos bastante, así que me animo a darle batalla acá a Maxi. Vamos a ver qué tal sale. Hola gente, les invitamos acá para que se sumen a las clases de kickboxing, yo estoy acá, cargo de la sede central, tenemos también una sede en la Cabello y en el barrio Los Pinos. así que la primera clase es gratis, le invitamos a que se sumen, lo pueden encontrar en las redes sociales como Sacarías Kickboxing, en Instagram o en Facebook. ¡Lo esperamos!